Choferes que pertenecen a la Federación de los Trabajadores del Transporte Público Cibao Central, Fesitrapu, realizaron este martes un carreteo para concientizar a los conductores y a la vez rechazar los precios incontrolables de los combustibles. Tú sabes que los altos costos de combustible ya han llevado el transporte de colazo. Esta es una iniciativa que estamos tomando para controlar y ver si el gobierno hace una revisión de estos altos costos de los combustibles. Y además llamar la conciencia a los choferes de Nagua y Villarriba por la alta velocidad que andan. Nosotros vinimos en apoyo a que la ciudadanía le coja la placa en caso de que anden con imprudencia nueva vez para dar un aporte a la población en ese sentido también. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.